Ok, ya, eh, ya el invitado que tenemos por acá ya dentro de un rato va a entrar. Lo estaba contactando porque no se había no sabía conectado, pero ya lo va a hacer. Así que bueno, a todos los amigos que están ahorita presentes, muy buenas tardes a todos ustedes. Digamos que por esta Semana del Abogado pues queremos hacer esta actividad en este conversatorio de sucesión y qué mejor hacerlo por esta vía aquí en Instagram con nuestro querido amigo maestro Juan Carlos Colminares Zuleta. Perfecto, ya vamos a entrar. Ok, ya se está conectando precisamente. Ya se está conectando. Vamos a ver. Ok, ahí estoy. Muy, muy buenas noches, muy buenas tardes. ¿Cómo está, doctor? Buenas ¿Me tardes. escucha? ¿Me escucha bien? Hola, buenas tardes. Sí, te escucho. Perfecto. Perfecto. Qué bueno. No, en verdad, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación a este conversatorio en sus que vamos a tener. Mi querido y estimado amigo, bueno, pues qué más honor que por lo menos volver a compartir nuevamente que prácticamente un amigo de la casa, si ya como que es una cita constante a veces, una o dos veces al año encontrarnos por lo menos que sea por vías digitales. Una sola vez aunque sea. Bueno, así es. Bueno, muchas gracias por invitarme, como pues siempre, ¿no? Siempre es un, sí, un invitado siempre tuyo para acá, para estas tertulias. Es. Claro que sí. Bueno. Bueno, mi querido amigo, como le estaba comentando, entonces, eh, este conversatorio, digamos, nace de una situación que hice, que hice el año pasado y que conversé con usted, que sí, era sí. con respecto a que muchos a veces nos estamos a, poniendo la situación de que, oye, tanta situación que está pasando con, lo, con, la, con la pandemia y en el que muchas personas, digamos, lamentablemente se han tenido que ir y, e incluso dos o tres miembros del mismo grupo familiar. Entonces... Muchos no tienen el conocimiento que existe un artículo bien interesante en el cual permite tener una, una rebaja, una reducción del impuesto, del nuevo impuesto con respecto a algún familiar anterior. Y ese es del artículo 14. Coméntame usted qué opina por lo menos con respecto a eso, mi querido maestro. Bueno, antes que nada, el, el, lo que te refieres al artículo 14, es una reducción del impuesto causado, según una de las tantas reducciones que existen en la ley de impuestos de sucesiones, verdaderamente debo comentar que la mayoría de estas de, perdón, de estas reducciones no aplican en la práctica por el tema del monto y la infravaloración de la unidad tributaria, ya prácticamente todo lo que es el artículo 11 y toda aquella cantidad de reducciones sobre la cuota hereditaria cuando se determina la declaración, no aplica. El, lo que sí queda todavía... Eh, porque no está sujeto a, al tema de la cuantía por un de unidad tributaria, es una reducción muy particular que está establecida en el artículo 14 de la ley de impuestos de sucesiones que ya venía siendo señalada desde la ley de 1966, que era el antiguo artículo 17 de la ley anterior. Lo que pasa es que esta reducción tiene eh, sus especificaciones, no es para todo tipo, ni es para toda cuota, ni para todo pariente, ¿no? Ahí habla de una reducción, ciertamente cuando ha habido eh, una segunda transmisión. O sea, las transmisiones es de la persona que fallece del causante a su heredero. La ley concede un beneficio de reducción en, en caso de una segunda transmisión de los activos por vía de sucesión, pero con una serie de condiciones. Miren lo que dice el artículo 14. Si dentro de un periodo de cinco años, quiere decir que hay un limitante de cinco años a contar de la primera apertura de la sucesión a la segunda, por eso es que no puede haber este, tercera transmisión y cuarta transmisión la, la, el beneficio es a la doble transmisión es decir, de un fallecido número uno al número dos pero primero que nada con un lapso de cinco años cinco años y en materia de impuestos, en de materia de tributaria los plazos deben computarse como dice el código tributario del artículo 10 eh, los laxos por años o meses serán continuos y terminarán el día equivalente del año del mes respectivo. Pero como se trata, de, no, aquí esto no, es, no son ejercicios fiscales, sino es una apertura de sucesión que puede ocurrir en cualquier momento del, del año, el ejercicio del año, entonces se cuenta de esa apertura, si por ejemplo fue el 5 de mayo del 2022, o, o tiene que transcurrir cinco años, y la que está va a ser beneficiada, o van a ser beneficiado es lo que reciban por segunda vez la transmisión de esos activos que ya fueron grabados por el impuesto cuando se hizo y formuló la primera declaración de esa persona. Ahora es el lapso de cinco años ciertamente si ha ocurrido una nueva transmisión en línea recta esa es otra condición la transmisión de para que esto opere tiene que ser entre parientes en línea recta es la consanguinidad la línea recta puede ser ascendente y puede ser descendente quiere decir que eh, a veces las personas creen que el común de las personas a veces piensan que es entre cónyuges, entre cónyuges no aplica este beneficio que pareciera como lo lógico porque puede haber un, falle un fallecido y una fallecida o al revés, una cónyuge falleci fallecida y luego fallece el, el, el cónyuge no se no procede entre cónyuges, procede entre padre hijo, hijo-padre o padres eh, y descendiente en primero y en segundo grado, pero con la condición de la primera, como dice la norma, de los cinco años. Entonces dice, en línea recta por causa de muerte de bienes, que ya la condición es que ya hubiera sido grabado en virtud de esta ley, es decir, tiene que haber una, tiene que preexistir una declaración de impuestos de sucesiones donde se grabaron esas cuotas hereditarias de esos herederos. Es decir, si los, los activos fueron a eh, activos 1 2 y tres. Si se vuelven a transmitir 1, 2 y 3 van a gozar de beneficio, pero si hay otro activo que se está transmitiendo ahora en la segunda sesión, pero no impactó a la primera, no tiene el beneficio de reducción. Y también hacemos el mismo comentario con relación a los pasivos, porque también puede, eh, como la declaración sucesoral, parte del patrimonio hereditario dividido entre los herederos para calcular la cuota, y la cuota es la que es grabada o impactada con la tarifa, entonces también tendría que ser en el caso de pasivo, o sea, de acreen acreencias, de ese segundo causante, tiene que ser las mismas acreencias que se han para que tenga el beneficio de la reducción. Entonces, incluso dice, será hablar la reducción que aplica, entonces, ¿sobre qué, ¿sobre qué monto aplica la reducción? Dice el artículo 14, se disminuirá los nuevos impuestos por relación a estos mismos bienes en un tiempo de su monto, por cada uno de los años completos, completo es todo, como dice el código, los, el, los laxos por años o meses, como dije en ese momento, son continuos, y terminan el año o del mes equivalente, que es decir que tienen que transcurrir igual los 12 meses completos, para cumplir los 5 años, entonces puede haber una apertura de su deseo como hoy, 20, hoy 2022, de un padre por ejemplo, y luego viene de un hijo el 2023, entonces contamos del 23, 4, 5, 67 hasta el 2027 sería el plazo, Pero hay una segunda que ha ocurrido, que ha acontecido en 2023, quiere decir que tendría adelante 4, eh, 10% por cada año completo, que decir que podría imputar eh, un 40% de reducción, porque son los años completos que faltan para cumplir los cinco años. Entonces puede haber, dependiendo del caso, reducciones del 20. Pero ¿qué sucede cuando es inmediato? O sea que por ejemplo es en mayo. Y hay una segunda sucesión abierta, en, en, por ejemplo, en julio. Ahí no, porque no ha transcurrido el año completo. Es decir, que ahí no se pueden beneficiar. tiene que ser entonces años completos. O sea, no, no valen meses, ni fracción de meses, como dice la ley. Y claro, en el entendido de que, eh, como estos son beneficios fiscales, como la aceleración, como la reducción, como, lo, como los beneficios fiscales, como dice el Código Tributario, la interrestrictiva y no extensiva entonces eh, pensar que van a valer para qué va a laborar por ejemplo no vale aquí ¿por qué? porque la ley pide señala o exige que tienen que ser años completos para completar los cinco años ahora si hay una perfil 22 y 30, ocurre más de cinco años la próxima ocurre dentro de seis años siete años ya no hay tampoco derecho a la reducción alguien ha pensado que alguien incluso ha opinado que debería ser progresiva con los primeros cinco años vamos a decir que es un tema de justicia tributaria, por lo por menos cinco años conservaría que sea el por ciento o una fracción de esa reducción, pero la ley así no lo contempla. Y tenemos la situación inconveniente del Código Tributario que dice, eh, bueno, para no decir inconveniente, sino la, el criterio de aplicación es que todo beneficio fiscal debe ser interpretado de forma restrictiva, sino ¿sí? extensiva, lo que dice el Código Tributario. Entonces, okay, la eh, reducción existe, ¿cierto? Uh -huh. Pero está tiene condiciones y muy especiales para cada cosa. Y no va entre parientes colaterales, no va entre sobrinos, no va entre tíos, no va entre cuñados, no va entre cónyuges, ¿ok? Solamente hay una recta descendente o ascendente según el caso. Justamente eso mismo le iba a preguntar que el supuesto entonces solamente se limita en este supuesto del artículo 14 de la ley de impuestos es a que sean parientes en línea recta, no importa si es descendente o ascendente, ¿cierto? inclusive tampoco no, no, no hay, no hay este, discriminación si hay por ejemplo una afiliación adoptiva tampoco lo dice porque hoy en día pues el hijo adoptado es la misma visión del hijo el el hijo de sangre por decir entonces ahí también entra el, el, el tema de la, la afiliación de adopción que puede ser eh, asimilable en este caso dado que ya ¿Tú? la adopción superó aquellas barreras que había antes del, del quinto de la herencia de la plena y ahora se convirtió pues, en adopción completa pues eh, con todos los beneficios. pues o se puede ser línea recta, consanguínea y puede también aquí se admite también la afiliación la adoptiva. También, ¿eh? la línea recta en este caso por, por, en este caso por adopción. Entonces, sí, digamos resumiendo y poniéndolo en un contexto también como que más claro para las personas que, por ejemplo, algunas personas que no son precisamente abogados, entonces el supuesto está que esto se cumple, esta reducción de impuestos se cumple, sería para el segundo impuesto, poniendo, poniéndolo en caso práctico, si una persona fallece y al poco tiempo, pongamos el caso un mes, dos meses, que eso obviamente está ocurriendo en con el contexto de la pandemia, por ejemplo, si una persona fallece y a los dos meses fallece su hijo, el impuesto que se va a calcular del hijo que falleció posterior al padre, es el que vendría en este caso a tener ese beneficio de reducción según el artículo 14. Está así en este caso, ¿cierto? Pero claro, pero con la, cierto, pero con la condición de que tiene que ser años completos que falten para cumplir los cinco años. Entonces no va a haber la ley de que, por ejemplo, sean tres y cuatro veces de distancia entre una muerte y una segunda muerte, sino que tiene que ser años completos, como dice la norma, los años que falten completos para eh, hacer el, el cómputo final de los cinco años. Por eso este caso, si Estaríamos meses, hablando este caso de cuatro, de cuatro años, pues para, para cumplir los cinco, pues serían cuatro años, porque ya digamos del primer año ya comenzó a correr una fracción, sea un mes, sean dos meses, ya no se toma en cuenta ese año, sino Correcto. faltan cuatro años para cumplir los cinco. Cuatro años, por eso te es que sí. voy a hacer cuarenta, uh -huh. eh, eso máximo. mismo iba a decir justamente es lo exacto, si multiplico, ¿sí? multiplicaría en este caso el porcentaje del 10% que está estipulado en el artículo por uh -huh. la cantidad de años sí, enteros por, que faltan por cumplir los cinco. Completo. Entonces, si lo máximo, yo lo máximo que he visto siempre es 40% cuando ha procedido. ¿no? Uh -huh. Si fuera el caso, por ejemplo, al contrario, pongamos el, la situación que ocurre en esta misma circunstancia, pero resulta que entre el fallecimiento del papá y el fallecimiento del hijo resulta que el fallecimiento del hijo ocurrió cuatro años y tres meses después del, del fallecimiento del padre ahí sí no tiene en este caso eh, objeto del sí, la menos reducción. De faltan porque falta menos de un año quiere decir que no es un año completo que la fracción que falta entonces no se la van a dar es decir a él la puede autoliquidar pero no no la van a no la, si alguien lo revisa pues le va a decir no aplica porque es menos de un año okay eso claro. puede pasar también es decir, uh -huh. tiene que ser un año o un año y fracción para por lo menos, aunque sea, recibir un 10% de reducción del impuesto. Sí, y un año una pregunta completo. Exacto. Y una pregunta más. Sobre ese impuesto, esa reducción se aplica sobre el cálculo del impuesto global de la planilla, ¿cierto? Claro, porque el, el, el que se el que va a ser impactado por la reducción va a ser, como dice la norma, se desminuirán los nuevos impuestos, o sea, el impuesto que genera la segunda sucesión con relación a la primera, eso es lo que van a recibir el impacto, es tanto impuesto menos reducción que se concede el artículo 14, 30, el 40 o el 20, entonces la diferencia una vez que le imputa la reducción es lo que va a pagar de impuesto. Claro, porque el, el, el punto de proyección va a ser siempre la primera sucesión, tiene que haber una frente a la segunda. Entonces, no es que pueda haber una tercera o la cuarta, o a menos que entre la segunda y que venga una hipotética tercera, que llamaríamos allí la segunda de esa, entonces ahí sí, no, no caben tres sucesiones ni posiciones. Es una una primera y una segunda, ese es el parámetro de comparación, porque por es eso es, por eso es de, que lo llama la norma, la doble transmisión. ¿eh? En este caso sería como una especie de una sucesión de sucesiones, es decir, la norma del artículo 14 aplicaría con la segunda sucesión, con respecto de Correcto. la primera, uh -huh. si pudiésemos Correcto aplicar para primera. una para una tercera sería en este caso la tercera con respecto de la segunda, claro, siempre y cuando sea el pariente de línea el, recta, sí. estaríamos hablando de un nieto en este y, caso. Y, y sean los mismos activos que vuelen o a transmitirse, entonces ahí la que era la segunda frente a la tercera sería, ahí a ah, para él va a ser la primera y la tercera va a ser la segunda. O sea, nunca tenemos que completar, son tres sucesiones, no porque el lazo son cinco años y es doble transmisión. Siempre va a ser la doble, la doble transmisión. No múltiple transmisión, porque si dijera múltiple, o por, por, por distintas sucesiones abiertas, pero no lo regula así la ley, ¿no? Entonces, por lo menos estaríamos hablando de una especie de escalera. Uno, dos. Luego sería dos, tres. Sí, exacto. Tres, cuatro. Sí, exacto. Exacto. En este caso, el, el artículo 14... Hasta los sería de Claro. Dependiendo y, siempre computas desde la Corre. y desde la primera siempre vas a computar los cinco años. O sea, el, la fecha de certeza para hacer el cómputo siempre será la número uno. De ahí contarás los cinco años. Entonces habrá que claro. ver cuál es la condición, si la línea recta se, se, se, se aplica, porque es línea recta la transmisión, y si son los mismos activos y pasivos que se transmiten, que van a ser impactados con la autoliquidación de la sucesión número dos. ¿okay? Sería en este caso cinco años contados de la muerte inmediatamente anterior, si hablamos de ese, si, claro. siguiendo en ese mismo supuesto, ¿cierto? Porque cuentas la primera. La primera siempre es la que va a marcar la, la, el cómputo. Si la primera fue hoy, hoy a partir de hoy vas a computar cinco años. Si en cinco años, contando ya el año que ha transcurrido, viene una nueva sucesión, en este caso de hijo a padre, de padre a hijo, y son los mismos activos, entonces la ley dice, están cumplidos los dos supuestos. Entonces, ahora va a tener una reducción del 10%, pero por cada 365 días completos de cada año, como dice el código eh, tributario del artículo 10, como se hace el cómputo. ¿no? Muy bien, sí, precisamente entonces hay que tomar en cuenta ello desde el punto de vista cuando, uno se, cuando se realicen declaraciones, justamente ver si existe esta situación de doble, de doble tributación doble por de circunstancia. Uh -huh por circunstancias de doble transmisión de un padre a un hijo en el cual el tanto el padre como el hijo hayan fallecido, pero dentro de este lapso de cinco años y tomando en cuenta año o fracción, tiene que ser entero, como lo que acabamos de, de hablar al momento. Completa, sí, porque son 325 días, sí, completo. Y claro, de, de despejar la duda de que no procede entre cónyuges porque la tendencia es decir, a la muerte de un cónyuge, a la muerte de un segundo cónyuge, ciertamente los activos se transmiten otra vez, probablemente hay una liquidación de una comunidad eh, conyugal que terminó, le quedó esa parte al sobreviviente, él diría el sobreviviente recibió por gananciales más la herencia de, de su cónyuge eh, que ha, ha fallecido antes, pero no aplica nunca porque el, el, el supuesto de la ley es muy claro, habla de transmisión en línea recta y nunca en materia, de estado conyugal, ni de unión de hecho ni nada de eso, ahí no aplica. Aquí hay una pregunta muy interesante y en verdad muy buena, dice uh -huh. si hay activos y pasivos propios del segundo fallecido, es decir, uh -huh. ¿entraría dentro de este supuesto de reducción o solamente sobre los bienes que han sido declarados? No, la única norma similar, al similar a lo que están preguntando lo dice el 12, el artículo 12 de la ley, si para el momento de la... pero es para otra condición, ¿no? Si para el momento de la transmisión el heredero legatario tuviera bienes propios, el neto del patrimonio se sumará a la cuota líquida recibida, pero eso es a los fines de trabajar con los límites del artículo 11 de la ley. Eso es para efectos del artículo 11. Lo que pide la norma es del 14 es que sean los mismos activos que son transmitidos en la segunda sucesión con respecto a la primera. Si él tenía ciertamente unos activos que está transmitiendo que son propios, la situación es, como dice la norma, los activos sobre la cual se va a calcular la cuota y se va, a se va a autoliquidar la reducción, corresponde a una segunda transmisión? Sí. Corresponde a una línea recta? Sí. Entonces ahí aplica la reducción por la de transmisión. Entonces, basándose en esto, que es el conocimiento teórico que usted obviamente maneja las mil maravillas, que eso hay que decirlo, obviamente siempre lo comento que usted, a mí me dicen que soy, que soy el maestro, pero obviamente usted es el referente por, por, por excelencia en este punto. Yo que obviamente manejo la parte Yo que manejo la parte Digamos en línea Lógicamente el sistema en línea No contiene esto que el artículo 14 Eso. Bien lo prevé uh -huh. Pero aquí entonces la circunstancia Sería de hacer un cálculo De carácter manual Y dentro de una carta Motivada para poder digamos Acompañarlo con la declaración Porque el sistema uh -huh. lo toma como un todo Si por ejemplo es una asociación intestada Lo toma como un todo y, y listo entonces habría que, digamos, como que prorratear lo que obviamente sí está entrando dentro del artículo 14 según el supuesto y lo que usted en este caso magistralmente está interpretando, uh -huh. partiendo de eso, incluso tomando en cuenta la pregunta que se hace en momento de bienes o pasivos propios del segundo difunto, en este caso es pariente en línea recta con el primero. Es decir, pareciera que este caso aquí es supuesto porque el sistema en línea no tiene ningún previsto para esta hipótesis del artículo 14. Para reconocer, yo le he dicho incluso un artículo que he copiado y escrito de que el, el sistema no tiene cómo hacerlo. Y como el Código Tributario dice que el contribuyente debe determinar por sí mismo su obligación tributaria, o esa es la primera opción, la primera actuación tributaria de uno es la declaración, en el caso de este impuesto, por ejemplo. Entonces, claro, como el portal no lo permite, entonces hay que hacerle ver allá que lo que él a ver si los algoritmos son capaces también de hacer ese reconocimiento de esa reducción eh, así como divide cuotas y saca, determina de, de, y saca cuotas, bueno también tiene que a, tiene que adecuarse porque esto es un beneficio que le toca a la persona, ¿no? a los herederos, el problema es ese, el problema es, ese, es que el, el portal no lo, no lo contempla, la providencia por supuesto no, no dice más nada, solo que sea la declaración electrónica, e inclusive ni siquiera el manual, de, el, el, el instructivo técnico que es el famoso redesu, de enseñar tampoco lo dice, no especifica tampoco la forma de aplicar esa reducción. Exacto, exacto, por eso mismo. Uh -huh. Y en cierta forma, uh -huh. mire, yo que obviamente estoy constantemente tratando estos temas, usted también que lo está este, tratando constantemente, nosotros no dejamos de aprender y de hecho el abogado en general no deja sí, de aprender. Y le cuento, es decir, yo hasta ahora digamos con tantos años con esta materia Ahora, este mes, yo vine, digamos, a aprender cómo se comporta, por ejemplo, el sistema cuando hablamos de una asociación testamentaria. Claro, sabemos que existen los dos tipos de sucesión, tanto intestada como testamentaria. Y automáticamente, uh -huh. casi como un autómata, valga la, valga la redundancia, uno lo que hace es ingresar los bienes, ingresan los herederos y el sistema calcula el impuesto. Pero yo ahorita acabo, por ejemplo, de descubrir que cuando se menciona sucesión testamentaria, el sistema hace mutis y deja que uno sea el que tenga que dirigir el cálculo y es lo que hace es una determinación en base a los valores de cuotaparte de unidad tributaria. Y eso lo vine a descubrir ahora en estas semanas, que me tocó justamente una asociación con testamento que, gracias a Dios el testador tuvo digamos la digamos la certeza de ir indicando porcentaje por porcentaje a quién le correspondía porque estamos hablando de unos 10 herederos, en el caso que yo estoy llevando ahorita. Y en verdad, pues cuando sí. hice la, el cálculo en base a lo que él dispuso en ese testamento, respetando la legítima, dando la porción libre de libre disposición a quienes él quisiera, correspondiente a los mismos hijos que tenía, y obviamente pues daba valores de, de, de impuestos diferentes a cada uno de estos, son, repito, son 10, y obviamente el sistema se muta. yo puedo poner todos los activos que yo quiera, yo puedo poner todos los pasivos que quisiera, pero ya nada más el hecho desde el principio que ponga testamentaria, ya el sistema no, no hace nada, sino solamente él recibe, lo que hace es recetar todo el registro de bienes. Y al final, cuando yo llego lo que es la parte del de resumen de la declaración, el sistema como se pone, yo veo así, ¿no? Se pone como libro abierto para que yo le ponga los valores. Es decir, él no hace absolutamente nada. Yo tengo él lo único que hace es poner las tarifas según el tipo de heredero que es. <risa> Más nada. Mm. Claro, sí. así es, porque está, está, como, está, como, como si, está concebido como si todas las asociaciones fueran de estatus, y no necesariamente son es de estatus, son testamentarias. yo lo decía cuando daban los cursos en la universidad, si se presenta un caso donde haya inclusive que hacer reducción de legado, reducción de disposiciones testamentarias, redistribuir a lo mejor que ordenó el causante, distribuir un pasivo, proporcionalmente entre los herederos entonces será capaz el portal de hacer todos esos cálculos esos algoritmos los tendrá tanto al día para hacer ese trabajo entonces eso es lo que eh, las situaciones que uno eh, le comenta con relación a, a, a, a la situación del portal porque antes uno lo hacía manual como tú, tú bien lo has dicho uno lo hacía manual en el, en el formulario hacía los cálculos y tal, luego la administración tenía obviamente que val validar eso si estaba correctamente hecha, si estaba incorrectamente hecha, si no se llenan los supuestos pero claro, aquí tampoco, ni siquiera pareciera que la toman en cuenta y entonces simplemente queda así como un dibujo libre para que la persona lo haga allí en el portal y sin sin, sin con un, un grado importante de inseguridad por ese caso. Así mismo es, de verdad, es decir, por lo menos lo mm. que es la parte práctica, día a día uno sigue aprendiendo y, y en verdad sí, uno señor. queda como que, de hecho, algo que por ejemplo a mí me pasó y yo se lo compartí que usted tampoco lo sabía, es un cambio que en verdad, eh, por ejemplo, lo que es la vivienda principal, por poner un caso, uh -huh. solo, ahora el sistema, digamos, lo, lo discrimina solamente a indicar que solamente los inmuebles, apartamento, casa y quinta son considerados como vivienda principal dentro uh -huh. del sistema, más no, por ejemplo, las bienhechurías, cosa la que, bienhechuría. por ejemplo, uh -huh. tanto usted como yo, Siempre hemos visto que el sistema se comportaba que uno ponía bien y ponía vivienda principal y lo aceptaba y quedaba así. Ahora resulta que a partir de este año que vengo a descubrirlo, ahorita comienzo este año, indica uh -huh. de que ya no, el sistema no lo, no lo acepta. Entonces, lo que sí pude descubrir con la práctica mismo fue que, ok, tengo que poner casa primero y bien después, para efecto de que pueda, digamos, declararla como vivienda principal porque el sistema, si le pongo bien únicamente, no me lo permite. Eso, por ejemplo, uh -huh. algo que descubrí que le comenté a usted que tampoco... Vino a descubrirlo recién sí, ahora. Sí, sí señor. Se ¿Cómo era, antes eso? Que ¿Cómo dice era la ley? antes eso? Bueno, sí, en lo que pasa es que en ese tema, lo que la ley claramente habla, el artículo 10, es del asiento de hogar. Porque cuando uno le dice, en el lenguaje común, la vivienda principal, la, el, el registro de vivienda principal es efecto del impuesto sobre la renta. Y está la normativa de la ley y el reglamento. La, lo que la ley habla, el artículo 10, es el asiento permanente de hogar. La vivienda como dice la norma, que haya servido de asiento permanente de hogar número uno y se transmita con esos mismos fines, o se decide siendo el asiento de hogar de las personas siguientes, de los ascendientes, descendientes, cónyuges y padres por adopción o sea que la norma no distingue si estoy en una venechorilla, si estoy en una pieza si estoy en una parte de, de un anexo que no califica porque a lo mejor es un terreno eso es igual, esa es vivienda, o sea que en todo caso es el asiento de hogar eso califica allí, lo que pasa es que las personas lo han tratado de llevar como prueba el, el, el la, la planilla que despegue el sistema para la vivienda principal, que es otra cosa, para como digo, para el impuesto sobre la renta. O sea que no, la, la ley no condiciona simplemente decir que esta es la vivienda, aquí está la prueba de la vivienda. Ahora, si quieres demostrar, por ejemplo, la residencia, entonces cuando solicita cartas de residencia de los registradores, este, eh, que, que se transmita por la página del CNE, que baja uno el documento para que el registrador certifique, o una dirección fiscal de un RIF, para demostrar que la persona ha vivido allí, ha residido allí, y número dos, se sigue transmitiendo a quienes, a los ascendientes descendientes y cónyuge y para hijos por adopción. También aplica el hecho de que si no hay nadie o una persona que viene de forma itinerante. Eh, viene, viene o, o reside o no, ha querido también limitarse ese derecho, pues es que eso igual aplica porque eso es para cualquiera de las personas que está indicada allí pues yo puedo ser descendiente, puedo estar ahí un mes, tres meses, dos meses, en definitiva, la ley no considera el, el, la, la, el, el tiempo de, de, de que transcurre la, la persona habitando de una forma discontinua, eso la ley no lo establece, sino simplemente que haya sido el asiento de hogar que una de las pruebas es con la constancia de residencia y número dos es que, que eso sí, ¿quiénes son los que van a disfrutar de esto? ascendientes, descendientes y y disparos para adopción no hermanos ni primos, ni sobrinos, ni colaterales ellos no tienen ese beneficio entonces la ley es muy amplia, solo que en el tema del, del, del portal el acceso, eh, la declaración y el tema de llevar la prueba a un expediente, entonces vienen las restricciones que aplican eh, y además claro, todo esto viene porque hay lamentablemente que hay una falta total absoluta de reglamento. Pues, ¿no? Si los reglamentos hoy en día ya tienen tantos años de, de, de... como el impuesto sobre renta, que tiene un reglamento del año 2003, como el IVA, que tiene un reglamento del año 99, incluso este, este reglamento es un reglamento de los años 30 del siglo pasado. De manera que el, el, esta ley ha navegado sola, sin ningún reglamento ni una normativa que necesita, porque eso ha debido ser desarrollado en un reglamento, pues también. Es que ni siquiera hay tampoco providencia sobre ello, dado que ahora lo que más quieren dictar son providencias, que lo ven la práctica, y cuántas se deben, porque no se han dictado. Muchísimas. Yo escribo mucho sobre eso siempre, sobre la, que es la, todas las normas que se han eh, anunciado y no se dictan en la, en la realidad. El decreto de exoneraciones del Código Tributario, la providencia de retenciones nuevas para el decreto este de las retenciones de, de impuestos en 1808 del año 97, todas esas toda esa normas. Hay un enunciado de que se va a dictar y no se dicta, entonces hay, eso también lo ha sufrido esta materia también, porque en la ley, esta ley ha estado sola, de paso, esto es una ley todavía con sabor a los años 80 todavía, ni siquiera a esta época. ¿no? La unidad tributaria conspira también contra ella porque la unidad tributaria quedó subvalorada, ya no puede aplicarse ni, prácticamente ninguna de las reducciones que están en esta ley. La cuota está exenta de las 75 unidades, eso es, casi como un, eso es, eso es algo completamente irriso, irriso, irriso, irrisorio no tiene ninguna aplicación en la práctica. Por eso mismo incluso yo tengo en el canal de YouTube uno de los tantos tips que, que he publicado justamente lo que es la situación de tener una ley vigente, pero con normas okay. caducadas debido, muchas de ellas, debido a, digamos, desactualización de, la, de nuestra situación o nuestra realidad tanto social como económica. Esto último es lo que okay. obviamente más uh -huh. pesa y hace que varias normas hayan caducado justamente lo que hablando de la subvaloración de la unidad tributaria eh, uh -huh. siguiendo con lo de la vivienda principal le quería comentar el, esto que me pasó te cuento le, le, antes digamos de entrar a lo que le a lo que le quiero comentar quiero hacer una pregunta para poder digamos declarar un desgramen de vivienda principal solamente es uh -huh. necesario presentar tanto o el o es decir primera opción o el certificado de vivienda principal emitido por el señal tramitado por el causante en vida, con su efecto a falta de este, se pudiese presentar una constancia de residencia de alguno de los herederos que prueba que se está viviendo allí para efecto de poder declarar es decir, es optativo de presentar cualquiera de estos documentos. Quiero, bueno. quiero comentarlo con usted para que me diga ¿Ya? su opinión y le explico por qué razón le pregunté. Okay. Mira, en la práctica, antes uno llevaba cualquier factura, cualquier documento donde parecía que coincidía el domicilio eh, del causante como asiento hogar para este tipo de, de trámite, para el tema de, de, de sucesiones porque puede haber otra situación como un establecimiento permanente, una base fija para efecto de impuestos sobre la renta, un tema del domicilio fiscal para otro evento pero que coincida con que ese sitio fue el asiento de hogar del causante y se transmite a los beneficiarios que están allí. En la práctica también uno llevó constancias eh, expedidas por los consejos comunales, también se llevó mucho tiempo esto. Ahora es la práctica que solicita, que la persona ingrese a la página del CNE, baje la planilla que está allí de residencia, la presente ante un, registra ante un registrador municipal civil y, y que él certifique y con las huella digitales y con la prueba, en este caso por ejemplo puede ser el RIF, si coincide el RIF o que traiga la prueba de que la persona tenía la residencia allí para que él certifique como registrador si no se lleva eso pues no le acreditan el desgrabado y tampoco es un trámite que en este momento lo acepten con poder porque yo inclusive fui una vez con, con un poder para tramitar uno de una persona y no lo pude hacer porque no me aceptaban el poder para hacer el trámite de una persona entonces el trámite es personalísimo totalmente Entonces no, no, ya no valen las anteriores pruebas, al menos de lo que yo tengo aquí conocimiento de la región capital, no valen otras pruebas para el asiento de hogar, solamente esa. Ingresar a la página del CNE, bajar la planilla, llevarla en dos copias el, a la oficina de registro civil del domicilio, de que sus registros municipales, como aquí en Sucre, municipio de Sucre, presente el documento y de una vez, porque ese trámite sí es inmediato, gratuito e inmediato, Después las huellas digitales se corrobora con el domicilio que está allí descrito y el registrador firma la constancia. Esa es la que se hace, la que se anexa al expediente edital en la declaración. Okay. No otra Pero, prueba. Okay. La, pre, la pregunta es que puedo, si puedo utilizar cualquiera de las dos. Es decir, obviamente la, la que tiene, digamos, eh, mayor, la mayor preferencia, por decirlo de alguna manera, es que si tengo el certificado de vivienda principal. Lo digo porque es lo que yo pienso y me gustaría compartir con respecto a eso que respecto. ¿sí? Si tengo el certificado de vivienda principal, pues eso es lo que presento y no necesito el certificado, eh, la constancia de residencia. Si no tengo el, la, la, el certificado de vivienda principal, entonces presento es la constancia de residencia. O es uno o es otro, es la pregunta por lo menos. ¿Es, es así en este caso. Lo que pasa es que el, muchas, el, lo, lo que sucede en esta materia es que como estos son varias oficinas eh, con competencia para admitir la declaración, la región capital, la región de allá, eh, hablo de Caracas, ¿no? la región de aquí, está aquí, de aquí la, la, el sector de tributos internos de la Avenida México, el de Plaza Venezuela, el de Baruta, cada quien tiene su propio criterio de actuación. Aquí en la región capital solicitan es esa, o sea, yo he yo llevado constancias del Consejo comunales e inclusive la misma planilla de venda principal hay que acordarse que la, la vivienda principal la registró una persona que está fallecida, ese registro ya no va a valer entonces tiene que tramitar luego un segundo registro, si va a seguir siendo asiento de hogar eh, para para vida principal a efectos de impuesto sobre renta, ahí va a ser la sucesión que lo tiene que tramitar entonces probablemente va a decir, aquí está el registro del causante, okay, vale ya para efectos de los trámites posteriores no va a valer pero por sí solas no le estaban aceptando. Entonces estaban pidiendo esta, la, la, el tema del registro civil. Lo, eh, lo he visto y lo he vivido yo también. Bueno, me está pasando eso ahorita justamente porque en verdad yo siempre tuve, digamos, como que el criterio que si no tengo la una, tengo la otra. Es decir, no ah, es Para, me para con Pero uh -huh. me pasó ahorita en Guatí. Uh -huh. En Guatí, hace un par de semanas, yo pre presentamos... Claro, como todo estaba correcto y era una, una declaración bien complicada porque habían varios asientos, resulta que bueno, lo, lo, lo pasó la planilla de una sola vez, gracias a Dios. Pero lo que sí dijo que te la recibo, pero me vas a, me vas a entregar una constancia de residencia. Ok, aquí ya me estás trayendo la certificada vivienda principal para efecto de que, de declarar que en verdad existe un desgravamen de vivienda principal, pero me vas a traer para complementar la constancia de residencia tuya, es decir, de la representante de la asociación que vivía en el apartamento que era la vivienda principal para, digamos, complementar, es decir, no era suficiente una tenían que estar las dos presentes dentro de la presentación y en la, y en la carpeta de documentos anexos. es decir, me estoy enterando de esto ahora Claro, hay, hay un margen hay un altamente discrecional en todo esto porque como no hay debería, lo que uno lo que debería prevalecer aquí es la unidad de criterio, ellos deberían manejarlo así, este ellos trabajan cada quien de forma distinta, probablemente en otro sector a lo mejor no acepta esa prueba, en otra parte sí la acepta, es decir, uno va siempre va dispuesto a ver qué es cómo ellos procesan los requisitos y cómo es el acceso a un expediente y cómo van a procesar la declaración. O sea, qué cosas solicitan, qué no solicitan, qué, re, qué restringe que no restringen, porque ahí cada quien tiene su propio criterio. Y los más extremos, algunos dicen, no, ya esto está derogado, para qué me lo presentan? No, quita esa vivienda principal. Algunos, los más extremos dicen esto. Yo me quedo así como... Exactamente. Que, wow. Claro. Sí. Yo lo que sé es que, bueno, ya lo he vivido, lo último que ellos solicitan es, la, es esto, eh, de este procedimiento ante eh, el registrador civil para llevar un expediente, claro, y, y aun cuando en materia de tributaria, como dice el código tributario, se admite todo tipo de pruebas que sean legales y pertinentes, eso lo dice el código tributario. Si nos vamos al tema de las pruebas, pero la realidad es que ellos, pues, discrecionalmente, este, lo consideran impertinente o pertinente cada prueba. Así. Ah, no, Bueno, mire, una, una cosa digamos ya un poco más como que a nivel personal y estuvimos conversándolo un poquito también eh, hace unos días atrás y es el hecho de cómo poder manejar eh, estas circunstancias. Sabemos muy bien que el tema principal de este trabajo que tanto usted como yo hacemos es el hecho del fallecimiento de una persona, pero está el hecho de poder Llevar o sobrellevar la circunstancia de, de, de manejar estos casos y no perder o no no perder, digamos, el equilibrio con respecto a las sesiones que ocurren. De esta declaración que por cierto la acaba de mencionar que tengo en Tire, la, la, la cliente, la que era por cierto la viuda, está obviamente muy contenta porque pudo, digamos, presentarse y, de, y entrar la, la planilla como tal pero a la vez además de la de digamos de la contentura también obviamente se la guarapo pues, y se puso digamos a llorar obviamente recordando porque el su difunto su, su, su, su esposo no tenía ni un año de haber fallecido recién va a cumplir un año en octubre que estamos a mitad de año entonces cómo cómo sobrellevar esto y además lo digo porque he conocido casos de colegas que han tenido que venir a, a, a asesorarse con, con este servidor y en el cual pues tampoco han digamos tenido digamos como la suficiente valentía, por decirlo de alguna manera, o el suficiente valor de poder tramitar una sucesión de un familiar. Eso ocurre a, usted a veces dentro del punto de vista emocional, porque esta, esta área se toca mucho el emocional. Totalmente. Totalmente. Esto lo sea, no es como una declaración del IVA. Donde usted, tú tienes los débitos del mes, los créditos del mes, la cuota que haces el cálculo, las retenciones que te han hecho, haces las imputaciones, sacas el, el sistema del archivo, sacas la declaración. Es decir, no quiere decir que una valga menos que en otra, pero la, la, en este tipo de materia hay, hay, un tema, hay una carga emotiva muy grande. Hay una cara emotiva de enfrentar el hecho, de, del mismo tema también cuando, cuando, cuando es la distribución de los activos, cuando hay también intereses contrapuestos o cuando ves, por ejemplo, constantemente, que ves situaciones que hoy reciente me la estaban planteando, de que eh, una persona es un heredero y uno de los herederos tiene un problema mental, entonces la otra persona eh, que son los hijos de, esa, de ese heredero con problemas mentales está tratando de subvertir, está tratando de hacer maniobras para... Este, eh, a, eh, para hacer empoderamiento de activos es decir, también el tema el tema de pasiones hay mucho tema pasional y mucho tema emotivo esas es son las razones por las cuales este trabajo también tiene esa doble carga para todos para los herederos para que la, la hace para que la trabaja más todavía también cuando se trata de los propios parientes de quien la tiene que hacer o sea de su propio pariente el, el, el típico abogado que, la, que le hace la declaración de su eh, eh, hay también una situación que todo esto abarca porque como le, le te he dicho esto es mueve los sentimientos de todo el mundo, entonces mueve las pasiones, mueve la, los intereses, este, el patrimonio. Por eso es tan sensible hablar aquí de, de una planificación patrimonial, que no es igual que una planificación fiscal a nivel operativo, a nivel empresarial, sino a nivel personal. Porque nadie quiere morirse igualmente, entonces nadie entra en la mente de que debe, ser preve debe prevenir o ser lo más precavido al momento de que suceda, porque va a venir, eso va a pasar. Esas son las situaciones que se manejan en este tema. Aunado ahora también a este tema de que eh, hay un sistema restrictivo aquí en las declaraciones, no fluye lo que debe, lo que debe ser el carácter monafide de una declaración, como dice el Código Tributario, que lo dice bien bonito, debe determinar por sí mismo el cumplimiento de su obligación, pero entonces tiene que la Administración darle la herramienta para poder cumplir con el deber formal, otra cosa es que se reserve el derecho de, de verificar y fiscalizar. Claro, totalmente, porque eso, mientras lo prescriba, lo pueden fiscalizar o lo pueden verificar. Pero la tarea es, así como tiene que ser transparente, eficiente, eficaz, la administración también, que fluya la información y fluya el, el, la, la tramitación de un expediente y el otorgamiento de una solvencia y una liberación. Eso es lo, es lo que debe tomar en cuenta la, como ellos o administración pública que son. Como dice la Constitución, está el servicio de los ciudadanos. Lo dice el 140, incluso tiene esta responsabilidad, como dice la Constitución, pues, ¿no? Esa es la situación de esta declaración, de este trabajo. Este pues trabajo toca esas situaciones. Tiene que uno convertirse en, en médico, en, en cuestión de alma, desde eh, no solamente los lo, lo, lo material, sino hasta lo psíquico, porque hay muchas cosas que también uno va recibiendo, así como si fuese un psiquiatra médico, en todas las situaciones que cargan, porque eso va cargando a las personas, pues, ¿no? Completamente, ¿no? el afecto, el dolor, todo lo que implica el, el enfrentamiento de algo lo que es la muerte, pues, entonces, este, que es para todo, pues le va a venir. Pues, a veces, como dice Tomás de Kempi, a veces morir es algo que asusta, pero a veces da miedo más el demasiado vivir eso lo dice Tomás de Kempi, en Imitación de Cristo, en el libro de él, habla de eso, por cierto. ¿Mm? Mm -hmm. Bueno, en verdad, sí, digamos lo que son las dos caras de lo que es la existencia humana, tanto el nacer, vivir y el morir, pues obviamente todo eso forma uh -huh. parte. Claro, como seres mortales, pues obviamente eh, nos llega ese punto que nos ponemos a pensar dónde vamos a estar o qué va a pasar. Es decir, llega un momento que, que nos por lo menos a mí particularmente, me ha pasado, no lo voy a decir, no voy uh -huh. a decir que no, me ha pasado. Le he pensado y digo, wow, ¿qué va a pasar el día de mañana? y al ver todo esto pues realmente uno se llega como que a detener a ver cuál es la realidad que uno en cierta forma tiene que, que, que solventar acá ante todo en primer lugar pues pedir que, que yo lo diga uno bendiciendo pues digamos despertar cada mañana y, y poder hacer la, las cosas Bendito que hoy digamos uh -huh. lo han asignado esto sí. es lo que puedo uh -huh. decir al respecto del punto de vista más que todo humano más allá de lo legal ciertamente, totalmente de acuerdo la, eh, bueno, mi querido amigo, mi estimado, en verdad ha sido un gusto eh, Un Igual gusto poder mí. haberlo tenido aquí en este espacio Y poder compartir con ustedes esta esta mena, esta mena charla Hemos tenido hasta cerca de 30 personas en, en, en simultáneo Obviamente he estado yendo y bien. entrando mm -hmm. Pero han sido muchas personas que han estado pendientes Y eso que apenas recién habíamos, digamos, publicitado un solo día nada más Pero lo importante es que las personas que estuvieron acá Digamos, se dan esto y de todas maneras sé que van a haber más personas que van a seguir viendo esto, tanto acá por Instagram como por YouTube. le agradezco bastante el haber podido acceder a esta invitación, el digamos hacerlo estrenar aquí en, en Instagram <risa> en el TV live, sí. por acá. Sí, cierto, <risa> cierto. <risa> sí. De verdad que me da un gusto haber podido conversar con usted. Y bueno, desearle de antemano feliz día del abogado. Dentro de dos La días gracias, que vamos a celebrar viene, nuevamente un. De es una, una fecha que por lo menos a mí me llena de sobremanera. No importa si esté claro. celebrando, no importa si esté aquí en casa, no me importa. La fecha a mí me llena de mucho, de mucho, mucho contento. Bueno, fíjate, yo verdad, tengo aquí el pin gracias. que me dieron, el pin que me dieron Ajá. a mí, cuando yo me juramente, hace 41 años, y todavía lo tengo Ajá. aquí conmigo: 41 años Ajá. celebrando, conmemorando. Sí, así es. Uh -huh. Bueno, un gustazo, Juan Carlos, de verdad. Gracias a, a ti, doctor. <risa> en verdad, muchísimas gracias, mi querido maestro. Entonces, nos estamos hablando de una próxima oportunidad, compartiendo nuevamente en nuestra a ocasión. Que a Dios me orden. lo bendiga, que pasen muy buenas a noches. A ustedes también, muchísimas gracias, mi querido público, que han estado compartiendo con nosotros. Muchísimas gracias. Que tengan todos muy buenas noches. Gracias. Hasta luego. Esta fue una producción de Soseja. Impulsamos tus capacidades para multiplicar tus potencialidades.